Hola, yo soy Iván y les doy la bienvenida a Profe Iván MX. Con las clases virtuales, incluso en clases presenciales, una de las preocupaciones que tenemos los profesores es es la evaluación previa al examen. Tratar de ver si se está entendiendo el tema más allá de una tarea. Ya sea que estés usando Zoom, Microsoft Teams, Skype o alguna otra plataforma de conferencias, aplicar evaluaciones puede llegar a ser muy difícil. Por ello, hoy les traigo una lista de aplicaciones para hacer quizzes: evaluación previa al examen para clases virtuales y presenciales. primera app es Socrative. Es una plataforma que se puede utilizar en dispositivos móviles y computadoras, tanto en Android como en iOS, y es un administrador de la participación de los estudiantes en tiempo real. Esta aplicación te permite crear encuestas rápidas, preguntas de salida, un cuestionario o una serie de preguntas de opción múltiple. Esta plataforma cuenta con dos aplicaciones. Socrative Teacher para profesores y Socrative Student para alumnos. El profesor crea un aula digital al que los estudiantes ingresan con un código. Ya en él podrán encontrar la actividad que el profesor haya programado, un exit ticket, un quiz o un space race, que ellos contestarán y el profesor podrá ver las respuestas en tiempo real. Las opciones de pregunta pueden ser opción múltiple, pregunta abierta o falso y verdadero. Existe cuenta gratuita y de paga. Parte de las aplicaciones de Google tenemos Google Forms. Como su nombre en inglés lo dice, es una plataforma para crear formularios desde Google Drive, donde se guardan los formularios y los resultados de los mismos. Se pueden crear diferentes tipos de evaluaciones, las cuales pueden ser completadas con material multimedia, como videos de YouTube e imágenes. Permite que sea un formulario en línea, por lo que el acceso es más fácil. Asimismo, tendrás la seguridad de que solo las personas que cuentan con la liga lo puedan contestar. O bien, puedes limitarlo a que accesen con su cuenta de correo. El utilizar Google Forms es gratuito, mientras tengas una cuenta de Google. La aplicación Kahoot es una de las más pedidas en mis clases. Es muy fácil de utilizar y tendrás varias formas de aplicar la evaluación, ya sea cuestionarios, ordenar, falso y verdadero, entre otras opciones. Esta aplicación te ayudará cuando quieras hacer un poco de competencia entre tus alumnos. Ya que todas las preguntas son con límite de tiempo, de 20 a 120 segundos, y van obteniendo sus resultados al momento. La ventaja de Kahoot es que cuenta con una comunidad de cuestionarios ya creados que puedes utilizar, duplicar y adaptar a tus necesidades. Es gratuita y tiene opciones de pago. Esta plataforma es para dispositivos digitales Android y IOS como aplicación y para computadoras personales y dispositivos digitales por medio del explorador. Si en tu escuela utilizan Microsoft Teams, otra opción es Microsoft Forms. Esta plataforma va incluida con tu cuenta de Microsoft 365 y es prácticamente lo mismo que Google Forms. Son formularios que pueden ser configurados para calificar por medio de cuestionarios de opción múltiple o preguntas abiertas. La única desventaja es que debes de tener una cuenta Microsoft 365, que es de paga. Aunque muchas instituciones educativas cuentan con convenios con Microsoft y pueden utilizar sus cuentas institucionales para acceder. Mentimeter es una aplicación web que sirve para interactuar y hacer participar a los estudiantes. Esta aplicación utiliza el formato de presentaciones tipo PowerPoint, en el que se insertan preguntas, encuestas, nubes de tags, etc. El profesor crea su cuenta Mentimeter y da acceso a los estudiantes por medio de un código, que se ingresa por el explorador web. Esto genera reportes que son fácil de exportar. Esta aplicación te puede funcionar mucho para hacer preguntas durante la presentación. De esta forma, puedes calificar la atención que te están poniendo o simplemente asegurarte que los alumnos sí están completamente presentes. Cabe señalar que todas las aplicaciones que les mencioné pueden ser utilizadas en cualquier tipo de clase. Ya sea que des química, física, matemáticas, historia, algún idioma, literatura, estas aplicaciones cuentan con las opciones para agregar la información necesaria. Desde una oración para completar, hasta ecuaciones, todas pueden ser utilizadas. Estas son algunas de las aplicaciones que yo utilizo en mis clases. Más adelante encontrarán en el canal tutoriales de cómo utilizar las funciones generales y aquellas funciones especiales que luego están muy escondidas en cada una de estas aplicaciones. Espero que con este video hayas encontrado una herramienta más para tus clases. Si tienes alguna duda, puedes escribirme en los comentarios o en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, @profeivanmx, donde con gusto contestaré todas tus dudas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dando clic en la campana. También apóyanos dándole like a este video y compártelo para que llegue a más personas y podamos aprender juntos de este y otros temas. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Profe Iván MX. Pórtense bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto.